Eh, estamos aquí presentes, las organizaciones sociales, fortaleciendo eh, la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Cada uno de los pueblos acompañando estas situaciones críticas que van a atravesar nuestro acerto frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Y amigos de Cartago, otro encuentro, otra jornada que estamos plácidamente en estos primeros días del otoño. Bienvenido el otoño. Ya veo que este programa lo pasamos en, en diciembre y no se va a entender mucho. Eh, nada, estamos ahí arrancando este, otra, otra jornada de trabajo en nuestro eh, espacio este, semanal acá por, por nuestro canal donde nos estés viendo también en. en nuestra presencia censurada, pero bueno, ahí estamos en redes haciendo el aguante con toda la info que hay dando vuelta con el tema de la guerra y las fake news y obviamente este cerco eh, que se hace a la verdad, ¿no? Donde se ha censurado toda la mirada este, rusa en un nivel de delirio y de rusofobia que nos hace pensar en, en, en, en este mundo Disney en el que nos quieren meter con force, ¿no? Las opiniones públicas occidentales que en realidad son las opiniones hegemónicas de los medios... Este, corporativizados a través de los bancos. Hoy vamos a dedicarnos un rato más a la cultura. Vieron que el programa anterior estuvimos hablando con el Rulo Lupano... ...y que nos hablaba de sus proyectos, sus libros, su banda... ...y eh, en realidad la banda en la que él cuenta este, eh, más historias. Y hoy vamos a meternos con una banda que nos parecía muy importante... Eh, ...hacer un nexo con la movida respecto al 24 de marzo. Les presentamos a la Juan Salvo, donde hay una canción... Eh, que refleja primero la, la eh, mirada sobre las Madres de Plaza de Mayo de una generación muy joven, muy rockera. Y después hay un pequeño video también referido a este, la, la masacre de León Suárez, Operación Masacre, ese trabajo inestimable que también aparece en los 24 este, de marzo porque tiene que ver con nuestra historia, más allá de que siempre nos está... Este, eh, costureando nuestra manera de entender el mundo que es la figura de Rodolfo Walsh. Así que vamos a aprovechar hoy a, a meternos a conocer otra banda más muy comprometida, muy joven eh, y que también forma parte este, de esta librería en la que eh, con Cartago queremos recorrer parte del pulso este, local. Vamos a tener un par de informes también hablando de las situaciones respecto a lo que está pasando en, en Ucrania y después un pequeño informe ...sobre eh, un año ya de la desaparición de Tehuel sin respuesta. Arrancamos, sean bienvenidos, con ustedes la Juan Salvo. Esta historia ¡Gracias! Mi nieto tiene que haber...